Horóscopo de Acuario para hoy. 19 de marzo de 2018. Hoy habrá algo de tensión entre una pareja o un miembro de tu familia. Algo dentro del hogar no está funcionando de manera positiva. Es bastante probable que sea el resultado de puntos de vista opuestos en donde una parte ve la importancia de la organización y planificación, mientras que la otra está más interesada en la libertad y en divertirse.